Gracias. sí. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a... Eh, si alguien me confirma si ¿sí me están escuchando bien. Sí, me escuchan. Sí, me están escuchando bien todos. Sí, bueno, muy bien. Bienvenidos. Precisamente teníamos que empezar en plena guerra. Imagínate. Nosotros hablando del guerrero de la paz y la guerra continua. Vamos a... En esta primera sesión vamos a intentar aclarar eh, la segunda parte, la segunda mitad, vamos a responder todas las dudas de lo que está por venir. Eh, quiero darles la bienvenida en especial a quienes recién se, se encuentran con nosotros. Quizá escucharon hablar, quizá simplemente era un rumor, quizá tantas cosas. Hoy, hoy quiero... Darles a todos, en especial a quienes cogieron el riesgo de eh, tomar esta oportunidad. Sabemos que hay mucho vendedor de humo por ahí. Hay mucho smoke así directamente. Eh, y tomar una, una decisión... Implica siempre determinados riesgos. Hoy, esta primera sesión, estamos por única vez dejando abierto para invitados, así que si, si quieres pasar la voz a un, si quieres convertir esto en un rumor y que alguna gente se sume, pues adelante, estaremos, eh, estamos hoy arrancando este itinerario, esta ruta que, que para nosotros, eh, eh, es quizá la más apasionante aventura porque este es el curso de cursos, se podría decir. Nos encanta el curso Musa, me gustó mucho el curso de terapeutas que lo estamos organizando. Me encanta el, el programa que estamos haciendo con Incalecu. Eh, con, junto con Eloy, en el tema de emprendimiento, de este otra parte, pero si algo me he dedicado toda la vida, desde mis 16 años, cuando por alguna historia personal que no viene al caso, me llevaron al psiquiatra y yo me fugué para ser más que paciente aprendiz de un curandero, de un hombre de medicina, de un chamán. Entonces tenía escasos 16 años y ahora fíjense cómo, cuánto tiempo ha pasado. Eh, el shamanismo del que quiero hablarte no tiene nada que ver con eh, todo lo, lo que por ahí se dice. Respecto a lo que es eh, lo shamanico, nosotros estamos iniciando, esto es en realidad un sendero iniciático, esto es eh, un camino de autodescubrimiento, pero desde otra parte, porque en el mundo mágico del shamanismo la vida es otra cosa. La muerte es otra cosa. Todo es distinto. Estamos... Eh, estamos... Eh, justamente a esta altura de la vida, cuando ya estamos eh, bordeando nuestro eh, retiro, queriendo... Cumplir lo que varias veces me han pedido abuelas y abuelos que me compartieron sus secretos, que a su vez lo entregue, lo devuelva. Antes de ello quiero decirte que para nosotros el chamanismo eh, no son técnicas exóticas o indígenas de... de curación. Es mucho más que eso, incluye eso pero no se deduce solo a eso. Tampoco se trata de algún ritual aislado. Vamos a comprender a profundidad lo que son los rituales y cada uno aprenderá a elaborar sus propios rituales. Se trata también de eso, pero es mucho más que eso. No se trata solo de una especie de psicoterapia étnica, así indígena. En verdad... Eh, es una psicoterapia distinta, pero es mucho más que eso. El chamanismo es tan antiguo como la humanidad, esta última humanidad, desde que se dejó de abandonar a los muertos para que se coman las aves de zapiña, desde que algunas mujeres en diferentes partes del mundo Comenzaron a darse cuenta, a intuir, a partir de esa conexión con la naturaleza, que hay un mundo invisible. El chamanismo es ese conocimiento, esa ciencia, esa filosofía mágica, a partir de la cual se aprende a interactuar con el mundo invisible. Y a ponerla como aliado en nuestras vidas se trata de viejas novedades esta es la primera vez que estamos abriendo un curso con estas características seis meses en vivo respondiendo preguntas para personalizar la enseñanza todos los sábados y además eh, una colección de enseñanzas grabadas en video que permitan ir comprendiendo y de aprendiendo a ver como felinos, a viajar como... Ustedes saben por qué eh, se decía en la Edad Media que las brujas vuelan, uh, vuelan en escoba, en escoba o sin escoba, en fin. Eh, era una alusión a la práctica chamánica de viajar a otras realidades, porque básicamente eh, Shaman es aquella mujer u hombre que tiene la capacidad de modificar su estado de conciencia y a partir de ello ir abordando otras realidades, ir viajando al mundo paralelo donde habitan los invisibles, extrayendo enseñanzas de allá para esto, por supuesto que la razón no alcanza. Esto es el terreno de lo inexplicable. Esto es lo que nosotros llamamos la zona de misterio. Que desde las prácticas y enseñanzas que vamos a compartir con ustedes en este semestre, intentamos que cada uno aprenda a implementarlo a su vida. No estamos hablando de volver al pasado. Estamos hablando de volver a la esencia. Desde construir nuestra raíz, desde cooperar nuestro poder, estamos hablando de germinar nuestra sensibilidad al punto en el que podamos nuevamente deletrear, alfabetizarnos en el lenguaje que, sea, que hablan los árboles, las piedras, la tierra, las estrellas. Se trata de eso, nuestro chamanismo, por eso lo hemos, quizá alguno se quedó preguntando eso de Ibexama, ¿por qué Ibexama? llama Ibe es el nombre de nuestro chamanismo. He viajado más de 40 años por todo el mundo, fundamentalmente en los Andes, de donde soy, muy cerca de, de la selva amazónica. Nací como a 5 kilómetros de la montaña, la zanificación de los Andes. Y a 50 kilómetros de donde comienza la selva, el bosque tropical. En Bolivia hay más de 30 culturas prehispánicas, indígenas. Tuve la suerte de tener una abuela aymara, una bisabuela y abuela quechua. Tuve el privilegio de ser sanado en un ritual chamánico, terapéutico por mi bisabuela quechua. Después de observar que los médicos no podían eh, curarme de una extraña enfermedad que lo habían catalogado de incurable, la bisabuela procedió a desenfundar ese conocimiento. Ya no sabía leer ni escribir, pero podía leer el cielo, el horizonte, el vuelo de las mariposas, la planta sagrada, las hojas de coca, el oráculo andino, podía leer el fuego, en fin. Creo que los médicos eran los analfabetos, como dijo alguna otra de las abuelas, porque solo saben leer libros y no saben leer el libro abierto de la madre tierra, que está ahí, disponible para quienes reconstruyan sus raíces y recuperen su sensibilidad. Justamente lo que nos proponemos en este curso, por esos seis meses, podrían ser tres, cuatro seis meses para empezar esta vida además este es el único curso en el que por primera vez estamos dando la posibilidad de quien quiera profundizar todo esto habrá una segunda parte este curso es la entrada la puerta a nuestra escuela de instructores que quieran eh, convertir esto no sólo una oportunidad formativa transformadora iniciática espiritual sino también en una alternativa profesional laboral. Eh, bueno, de esto habrá tiempo para ir hablando. Nos vamos a ir encontrando todos los sábados a esta hora para personalizar la enseñanza. Además de otros espacios donde los aprendices van a poder ir interactuando entre sí, escuchando el material en video que se les... Eh, hemos elegido hacerlo esto. Eh, pues eh, por ahí Judith nos dice que no está en YouTube. Este es un idioma que no entiendo, pero me imagino que Eloy o, o Aida por ahí están tomando nota de la solicitud de Judith. Eh, bienvenida Judith también. Este es el mundo, el apasionante mundo de donde la filosofía se vuelve magia y cada uno aprende a aclimatarla al proceso personal existencial que está viviendo en este tiempo. Para quienes no me conocen, yo casi nunca me presento, seguramente hay información por ahí circulando. Eh, pues eh, nací en Cochabamba, en Bolivia, más de 40 años haciendo esto que es el tema del chamanismo, fui el primero en llevar el chamanismo andino a Europa en la década del 80. Hemos estado en más de 1.300 ciudades de los cinco continentes. Y hoy estamos aquí eh, prácticamente bordeando. bordeando el, el retiro. Vamos a ver si el hoy, si me estás escuchando, por favor, están pidiendo el link de YouTube. No sé mucho lo que es eso. Yo sé más de viajes chamánicos que de conexiones en Internet. Vamos a, vamos a pasar la información. A ver, un momento, por favor. Eh, Hola, ¿me escuchan? No. La transmisión en YouTube, la grabación en YouTube se va a compartir más tarde, ¿no? Se iba a compartir en vivo. Eh, entonces, solamente los que están aquí en Zoom son los que están en vivo, los que se inscribieron y algunos ex estudiantes o estudiantes, pero la, lo de YouTube se va a compartir más tarde. Ya, yeah. ese, ese fue el hoy, me parece. Sí, sí, yo, Chama, ya, ya, ya expliqué. De YouTube. Bueno, man, aprovecho el, esta micropausa para, eh, por aquí me informan que hoy cumpleaños Arturo Alexis Jiménez de Colombia. Nosotros cuando alguien cumpleaños no le felicitamos sin antes preguntarle si aprovechó bien el año que ha transcurrido, porque es un año menos. Un cumpleaños es un año menos de vida y no es cuestión de felicitarle automáticamente. Le felicitamos cuando hizo un buen aprovechamiento del tiempo. Así que Arturo, Alexis, no hay que cantar victoria antes. Nos pasaron el dato este y te preguntamos, luego ya nos contarás a ver si, si realmente fue un buen año. Porque el tiempo no espera. En chamanismo el tiempo es muy importante. Aprender a manejar energía es aprender a manejar el tiempo. Habrá que estar atento con las prioridades, habrá que estar cuidando qué estamos haciendo con nuestra energía, con nuestro tiempo. Habrá que estar absolutamente minuciosos, implacables en eso de eh, cómo estamos viviendo. Lo que nosotros les proponemos hace rato, les decía, no, eh, el chamanismo y Beishama, es el nombre que nosotros hemos puesto para diferenciar de otros shamanismos, el chamanismo es la primera filosofía natural que surge en la remota antigüedad cuando el ser humano comienza a preguntarse y a darse cuenta que también hay un mundo invisible. A través del ritual intenta, del mito primero y luego del rito, intenta interactuar con ese mundo que Inca llamaba invisible, ese mundo paralelo, esa otra realidad que es absolutamente innegable, ¿sí? que está, es más, es que también nosotros somos invisibles, tú eres más invisible que visible, lo que significa que realmente cuando hablamos de, de otras realidades, eh, estamos hablando también de nosotros, porque también estamos habitando desde nuestros otros ajayos, desde nuestros cuerpos invisibles, realidades paralelas que Simultáneamente están ocurriendo, simultáneamente, pero en otro tiempo. La eternidad es otro tiempo, por ejemplo. Bueno, estábamos atacando a Arturo Alexis Jiménez, que hoy está cumpliendo años. Estamos cuestionando qué está haciendo con su vida. Si sí, después ya tendremos oportunidad de, de que nos responda, la segunda parte son responder preguntas, básicamente. Bueno, por ahí vamos, vamos viendo. Eh, solemos pedir que se encienda una vela hacia el este. El este es la dirección de la vida. El oeste es la dirección de la muerte. si sí, hacia el este. Encender una vela después de haber meditado un momento con ella. Después de haber agradecido. Eh, pues... Eh, la abuela te diría, ¿ya llevaste la ofrenda? Te preguntaría si ya llevaste tu ofrenda, porque estamos viviendo gratis en la Tierra, en el planeta Tierra, en la Pachamama. Estamos consumiendo oxígeno, agua, en fin, nos estamos alimentando de sus nutrientes. ¿ya llevaste tu ofrenda? Si la ofrenda, Visible es la manera como nos conectamos con el mundo invisible, justamente lo que intentamos, lo que vamos a intentar hacer en este, en este curso, que más que curso va a ser un viaje, no requerirán escoba las, eh, las mujeres, sin embargo, eh, la idea es que esto sea un viaje. Perfil bajo, así desapercibido, no, no, por favor no. No muestren sus alas cuando les brote. Sí, eh, la mujer especialmente, el manejo de energía que se realiza se traduce en un ejercicio de poder totalmente distinto al del varón. En eso ya los, mis colegas masculinos se van a dar cuenta por qué la mujer vive más. Y por qué la mujer si quiere vive mejor. Obviamente hay también mujeres machistas que terminaron creyendo el cuento patriarcal que pues va en contra de ellas, no camufladamente. Pero la idea es de, de que se pueda manejar la energía de otra manera, de que se pueda ver la vida de otra manera, de que se pueda vivir la vida de otra manera. Es como si te dijéramos, usando imágenes del mundo animal, vamos a... Apartarnos del rebaño no es suficiente que te gradúes de oveja negra. Necesitamos un felino. En ti emergiendo ese jaguar, esa pantera. Esa serpiente que sabe lo que es hacer borrón y cuenta nueva. Renovarse. Ese jaguar que, del que aprendimos el alerta sereno. Ese cóndor que sabe de vuelos multidimensionales y según cada región, ese colibrí, esa llama, ese búfalo. Vamos a ir paseándonos por el apasionante mundo de las otras realidades. Se puede estudiar el shamanismo, en estamos usando la palabra shamanismo, es una palabra que hace, ha sido muy manoseada, muy desgastada. Eh, en los años 80 ya me parecía que estaban usando mal, imagínate, casi medio siglo después. Eh, muy importante, se podía estudiar el shamanismo así como... Desde una mirada filosófica, desde la psicología, desde la antropología, desde la medicina, desde, en fin, desde diferentes miradas. Lo que te propongo que hagamos en este itinerario de un semestre es acercarnos a estudiarlo, a comprenderlo, a decodificarlo, a desentrañar sus secretos desde la experiencia profunda. Sí, es decir, le estoy convocando a tu alma, no solo a tu cerebro, para que puedas ser parte de este viaje, de este curso viaje. Eh, hace falta reconciliarse con la naturaleza, por supuesto, no hay. Nosotros no hablamos de tanto del shaman, sino como de la actitud shamánica, que es aplicable a este siglo XXI. Y a un contexto urbano, incluso, pero el chamán es como el pez del agua. Nuestra agua es la naturaleza, la pachamama. Eh, de entrada, aclaramos que para nosotros no hay el término medio ambiente, es ofensivo, es una profanación. Sí, es madre tierra y está viva, no es un objeto, es sujeto y con mayúscula porque ahí están los ancestros y ahí están las divinidades que tú quieras. Sí, básicamente. Bueno, hace rato me preguntaba, eh, bueno, la segunda parte ustedes van a poder preguntar por escrito y me imagino que también abriendo micrófonos. Eh, dentro de aproximadamente 20 minutos o 25 vamos a responder preguntas, dudas. Estamos comenzando a dibujar a tiempo de decirles bienvenidos a bordo, ¿no? Porque esto más que un curso es un viaje. ¿Te imaginas un crucero chamánico? ¿Te imaginas eh, cruzar a la otra orilla de la vida donde comienza lo invisible? ¿Ocurre que también somos invisibles? ¿Ocurre que Muchas de las cosas, usamos lenguaje poético muchas veces, no se pueden explicar racionalmente. Y uno se queda ahí pensativo, es que no podemos usar la razón para todo. Estamos precisamente en esta época haciendo este, este curso. Antes eh, hemos dictado, como te decía, montones de conferencias y seminarios. Pero este es el primer eh, curso que además desemboca en, eh, en un, va a desembocar en un curso de profundización con un curso de instructorado, de manera que puedan conectarlo con eso. ¿Sí? ¿Por qué enseño, por qué es de cien hago esto? Incluso esto puede parecer un reclamo. Eh, yo estoy próximo a retirarme. Después de más de 40 años, creo que es justo y necesario que podamos acogernos al beneficio de la soledad y el silencio, que han sido anfitriones eventuales, pero privilegiados. Eso, tómenlo nota soledad y silencio. Ese es el laboratorio de alquimia donde el plomo se convierte en oro, donde podemos ascender nuestro... Nuestra conciencia a niveles superiores y ¿sí? eso provisionalmente vayan tomándolo en cuenta. Recuerden ¿Sí? que nosotros vamos a hablar siempre de Ibe Shama, Shamanismo Ibe Shama, para que no nos digan que, bueno, pero esto hemos intentado, hemos estado, nos hemos acercado a la sabiduría guaraní, hemos estado con ellos, hemos convivido con la sabiduría mapuche. Durante muchos años hemos compartido con sacerdotes mayas en sus tierras, en sus centros ceremoniales. Han venido también a nuestra comunidad que hoy está celebrada. Este año celebra 32 años de vida. Sí, hemos tenido muchos aprendices, pero ahora estamos ya apuntando a algo más profundo y que pueda también... Eh, a cada uno brindarle la posibilidad de no solo rediseñar su vida, sino también eh, pues resolver de otra manera su, su parte económica. Yo me formé desde los 16 años. He sido un coleccionista de abuelas y abuelos de sabiduría. Les perseguía para que me cuenten sus secretos. Caminaba a su lado, me sentaba en silencio a sus pies, Compartimos horizontes, rituales, silencios, muchos silencios. Hay tantas cosas que me han enseñado sin pronunciar una sola palabra. Una vez uno de ellos me dijo, es que si no comprendes lo que te estoy enseñando en silencio, no vas a comprender si te explico hablando. Me sonó a en esa oportunidad. Uno cuando es joven es más soberbio, no Cree que, que sabe, y a veces uno le miraba, yo le miraba desde ojo a algún abuelo, a ver qué, qué me va a enseñar, así. Y bofetada tras bofetada, alguna época pensaba que ya tenía dos callos en vez de mejillas. Cada sorpresa que me daban, hay que conservar la humildad, lo digo después de casi 50 años de estar en todo esto. Y quiero decirles también que... Eh, si bien vengo de una tradición indígena fuerte, hay un linaje y conocimiento que se estaba perdiendo, que en muchos lugares ya se ha perdido. Uno de mis objetivos ha sido recuperar este, este linaje, linaje así entendido como herencia ancestral. ¿sí? Linaje y conocimiento como eso que se transmitía de forma oral. Muchos no me dejaban grabar y siempre daba, por si acaso, con una grabadora portátil ahí. Estamos hablando de tiempos en los cuales no había celulares ni internet, ¿no? Donde enviar una carta era... Era enviar eh, al cartero, a través del cartero, en fin, algo que... Me están escuchando bien, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Entonces... Eh, era básicamente a través de la experiencia. Cuando nos encontramos con experiencia profunda, aquello fácilmente de información se convierte vía meditación, reflexión, en conocimiento y este, en la medida en que lo aclimatas al proceso personal que estás viviendo, se convierte en sabiduría. Es decir, que a partir de ese momento es que uno se da cuenta que algo está pasando, que algo está cambiando. Especialmente cuando los demás nos miran así con cada vez ojos más de sospecha, ¿no? Al final de sospechosos pasamos a culpables directamente y, y los demás los recuerdan con frecuencia, ¿no? A ver, y nos preguntan qué estamos haciendo, qué estamos tomando, qué estamos... De las, uno de los primeros indicios es que ya cosas que te afectaban antes no te, no te van afectan más. Eso que nosotros llamamos el guerrero, la guerrera imperturbable, ¿no? Es ir retirando el poder que tenían otras personas sobre ti para ponerte mal o para ponerte bien. Entonces buscamos en, este, en esta caminata iniciática, básicamente aprender a vivir. Esto está incluyendo el tema de autosanación, es que es importante sanar heridas ancestrales por donde se pierde energía. Y gradualmente preparando el terreno hacia niveles de sanación chamánica y conectado con el programa posterior de instructores pueda permitirte eh, pues, ir por la vida de otra manera. Quiero subrayar lo que dije hace un momento. Eh, la realidad no termina con lo visible. Lo que llamamos la realidad, lo que es real, no se acaba con lo que vemos ocularmente. La realidad continúa en lo invisible. Solo que, y esto es importante tomar en cuenta, hace falta otro paradigma para poder interactuar con el mundo invisible. Y eso es justamente lo que queremos trabajar estos seis meses. Ese otro paradigma, a partir del cual tú puedas entender ¿Por qué en la Edad Media se decía algunas mujeres calificadas peyorativamente de brujas que volaban? Sí volaban, pero ¿de qué viaje estamos hablando? De viajes chamánicos. También ellas morían en la noche, también ellas hablaban con el fuego. Y esto según qué paradigma estamos eh, usando, vamos a interpretarlo de una o de otra manera. Yo estaba en rituales con los sacerdotes mayas donde... Uno de ellos, el mayor, me traducía el mensaje del fuego ceremonial. Actuaba así como interlocutor, como traductor más bien de, del fuego. Todo esto para entenderlo necesitamos otro paradigma. Hace un momento te decía, el chamanismo no son solo técnicas. Uno puede ver en internet, seguramente yo casi no manejo internet, eh, puede encontrar libros. Por ahí tenemos una colección, tenemos un par de bibliotecas de muchos libros. Tuve mi época en la que compré montones de libros y realmente estudiar el chamanismo desde una mirada antropológica solo lleva a uno a tener información que con el tiempo la memoria olvida, el cuerpo se defiende olvidándose. Nosotros apuntamos a la sabiduría. Información abunda y confunde finalmente. ¿Sabías que el mundo estaba antes, que el mundo estaba lleno de chamanes, así lleno? Pero ¿qué es un chamán? No es ese señor vestido exóticamente que va curando a la gente. Hay chamanes para diferentes cosas. Incluso en algunos pueblos hay chamanes para castigar. Llamábamos. En un con, el shamanismo siempre tiene que contextualizarse, entonces hay muchas formas de shamanismo tamizadas por el contexto cultural donde han emergido. Entonces hay un shamanismo siberiano, hay un shamanismo polinesio, hay un shamanismo mapuche, hay un shamanismo celta. hasta podríamos hablar de un japanismo griego, así, hace 2.500 años atrás. Eh, sin embargo, en algún momento de la historia, esto lo vamos a desarrollar también oportunamente, eh, la humanidad de Occidente, el panorama en Oriente fue distinto. Nosotros dividimos didácticamente en Occidente, Oriente y el mundo indígena, así como tres grandes escenarios. Estamos totalmente en contra de que Occidente, eh, pues, presuma una universalidad eh, que no corresponde, ¿no? que es totalmente, además, eh, eh, inaceptable. Cuando decimos occidente, pues estamos hablando de esto, ¿no? De, de Europa, últimamente Norteamérica, y bueno, occidente colonizó el mundo, pero han habido grandes civilizaciones, mucha sabiduría también en Oriente y muchísimo en los pueblos indígenas, de cualquier parte del mundo. Sí, el shamanismo entonces es algo que ha existido en diferentes culturas en el mundo, el mundo estaba lleno de chamanes antiguamente, pero entendió el chamán como el filósofo ancestral, como el guardián de conocimiento, como el que conocía los rituales, que a su vez el ritual proviene del, del mito, a través de los, de los rituales interactuaba con el mundo invisible, a veces con la ayuda de plantas sagradas, o simplemente a través del canto, de la danza, de los sonidos, vamos a ir hablando de todo eso. Eh, en la perspectiva de lograr esa experiencia profunda, que algunos llamaron éxtasis, y que permitió ir comprendiendo la vida de otra manera es cuando empieza el humano a darse cuenta que la vida es mágica, que hay lugares sagrados. Eh, la idea es eh, aprender a ir ordenando la realidad y eso significa que vamos a lo que se llama sobrenatural vamos a volverlo natural vamos a integrarlo lo invisible vamos a ponerlo también con un estatus de realidad y vamos a hablar de de iniciación chamánica. la idea es para quienes quieran eh, Hacer un ritual iniciático, chamánico, al terminar el curso para quienes quieran venir hacia el mes de agosto, ¿no? Me parece que en agosto estamos terminando. Sí, a ver si alguien por ahí contabiliza y, y nos pasa el dato por escrito, por chat. Eh, para quienes quieran podemos, ya no lo digo con tanta certeza porque ahora es ya, si el virus lo permite, ¿no? Sí. Eh, imagínense, dependemos de un microbio ¿sí? que nos está dando lecciones interesantes, ¿no? Muta más que mucha gente. Yo tengo amigos que dicen, Yo soy así. Y el microbio se sigue, ¿no? Si eso dijera un virus, ya hubiera desaparecido hace tiempo, ¿no? La clave es la mutación, la transformación. Precisamente el chamanismo es el arte sagrado de eh, fluir con los ritmos de la vida. Bueno, agosto ya sí, verano para el norte. Es eh, eh, muy importante eh, que vayamos viendo que vayamos viendo que realmente la idea es, eh, y esto es muy importante, que ustedes eh, puedan eh, eh, de entrada eh, admitir que. Podemos aprender de muchas otras maneras, no es solo la vía racional, como nos han hecho creer. Ustedes deben conocer por lo menos alguna persona que aprende mientras duermen, ¿no? en sueños. Un sueño es un viaje, es un viaje chamánico también, que la lectura, la interpretación que hacemos de los sueños es distinta. Sí y Cuando dormimos, morimos por un rato. Eso, por eso es recomendable eh, pasar de la meditación al, al sueño, al descanso nocturno. Reflexiona, evalúate, después medita y después de la meditación al sueño, es posible que puedas recordar ese viaje en el cual o estás aprendiendo o estás ayudando. Sí, incluso puedes encontrarte con personas que ya partieron, ¿no? Uno dice, bueno, me soñé con la abuela que murió hace años, ¿no? No soñaste con ella, te encontraste con ella. Sí, chamanismo el es eso, es ver la vida de otra manera, organizar la realidad de otra manera. Sí, Y esto nos da una capacidad de, de vivir de otra forma. Estamos hablando ya, primero, no vamos a malgastar nuestra energía. Vamos a manejar bien nuestro tiempo. Vamos a germinar nuestra sensibilidad. Vamos a ampliar nuestra coherencia para multiplicar el poder. Estamos hablando, es lo que nosotros llamamos la actitud chamánica. Vamos a convertir la oveja en un felino. Cuando tú aprendes a manejar tu energía, es decir, cuando tú puedas traducir tu poder interior en autogobierno, entonces, y tu sensibilidad vaya germinando, para eso vamos a ir compartiendo las diferentes prácticas, con excepción de, de hoy, los, todas las sesiones posteriores van a terminar con una práctica para que la puedan poner en práctica, esto es teórico-práctico, en la semana. Y al azar vamos a preguntar a cualquiera de ustedes cómo le está yendo, no hay forma de de no transformarse. Si, si alguien venía con la idea de que este va a ser un curso más, así medio una recolección de técnicas sacadas de cualquier parte, nosotros te traemos nuestra experiencia de más de 40 años en todo esto y te compartiremos exclusivamente cosas que funcionaron conmigo y con otros aprendices que hemos tenido durante todo este tiempo. Y te contaremos pues, además, cómo hemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Porque empezamos, hicimos nuestro asam chamánico en Bolivia, un emprendimiento que eh, ahora está, podría ser muy costoso, prácticamente casi sin dinero, en principio. Es que la manera como uno ve la vida influye y condiciona todo lo que hacemos. Nosotros hablamos de... Chek Pachay, eh, el Karaj Pacha, la realidad superior, el Kai Pacha, esta es realidad, el Uku Pacha, la profundidad que está asociada al misterio, no a lo negativo, y el Chek Pacha, que es el elemento ordenador, la sinfonía cósmica. Cuando uno se va conectando, por eso trabajamos mucho con meditación, sí, pero con otras formas de meditación, no la típica, no la que viene de la India, sí, también hemos estado Muchas veces en la India sabemos lo valioso y lo que ya no sirve, a menos aún en esta época, de, que viene de allá. Y queremos eh, proponerles eh, ir, más bien acompañarles para que puedan ir eh, descubriendo el poder del viento, el poder de la montaña, el poder de la piedra, del árbol. El árbol puede ser una puerta dimensional. La piedra puede ser un recurso energizador poderoso. La montaña puede ser una zona sagrada. Pero hay que activarla. Hay, ha habido últimamente tanta, tanta frivolidad, tanto turismo, que uno ha terminado, pues, eh, que la energía se ha metido para adentro, como decían, que hay que desactivar aquello. Eso. La idea es trabajar en esa dirección. ¿sí? Pero básicamente, cuando te hablo de... Eh, cuando te hablo de felino, por ejemplo, te estoy hablando de otra cosmovisión, de otra lógica, de otra manera de ordenar la realidad. Y es eso lo que vamos a hacer. Seguramente hay más cursos de, de chamanismo por ahí. Seguramente puedes encontrar un montón de técnicas, muchos rituales, en fin, pero el contexto de sabiduría es lo que nosotros queremos trabajar contigo porque sin contexto las cosas carecen de sentido. Eh, hemos tenido el privilegio de estar más de 20 años con Inca, ella fue una gran chamana, una gran sanadora. Ella fue alumna mía desde el año 92 y después de unos años desarrolló unos poderes tan impresionantes. Pero ocurre, y algo que ella alguna vez lo dijo, no es posible hacer esto en términos exclusivamente urbanos. Porque para quien encarna la actitud chamánica, la naturaleza es como el agua para el pez. Se entiende, ¿verdad? Saca un pez del agua y déjalo ahí, aunque sea sobre una fina seda. Y no, no es su contexto. Y sí, por tanto, vamos a aclimatar todo esto para que sí funcione en un contexto urbano y de este tiempo. Por eso hablamos de actitud chamánica. Estamos hablando de ordenar las realidad estamos hablando de eh, atezizar lo natural, lo sobrenatural lo natural, ¿sí? e interactuar con lo invisible. Bueno, se ha cumplido esta primera parte de tiempo, vamos a seguir compartiendo enseñanza, pero esta vez abriendo micrófonos, me parece que quien no pueda hacer su pregunta de manera hablada puede enviarla por escrito, también por el chat, estamos en esta primera sesión eh, introductoria eh, pero muy importante para ir marcando lo que vamos a hacer durante estos seis meses que caminaremos juntos ¿sí? bueno el hoy me dice que levanten la mano, y él les da el micrófono. Sí, adelante, entonces levanten la mano. La mano, mano, o también la manito esa que a veces aparece. Eh, reiterar la brevedad. ¿sí? Yo admiro a la gente que tiene capacidad de síntesis y viceversa. Bueno, comencemos. ¿Qué mano vale lo Aquí veo dos manos, ¿no? De Gloria y de Luisa. Así que tú dirás. Y ya le pedí a Gloria que active el, el micrófono. Gloria, te estoy mandando la invitación para que abras el micrófono. No creo que la levantaron por accidente. Bueno, eh, a ver, vamos a ver, Cristina, entonces, también quiere preguntar. Cristina, te estoy mandando la... Hola. Listo. Hola, hola a todos. Un placer y un gusto estar aquí con vosotros compartiendo. Mi pregunta es la siguiente, Chamalo, Te he oído decir que, que la meditación que viene de Oriente en estos tiempos... No, no funciona o no es válida y me he quedado un poco perpleja, no, no sé si te he entendido mal o tú has querido decir otra cosa, me lo podrías aclarar, por favor, gracias. Sí, claro, por supuesto, un saludo eh, para ti, eh, pero después que te lo aclare vas a quedar peor, es cierto ¿no? Eh, en, en nuestra escuela tenemos el compromiso de nunca mentir, vamos a siempre hablar sin pelos en la lengua, ¿sí? Es verdad, yo me he quedado muy perplejo, Mira, les cuento rápidamente, yo estuve en París hace años, hace muchos años, eh, hospedado en la casa de un instructor de meditación que estaba ya más de 30 años, dando cursos de meditación hicimos en su espacio un retiro chamánico de fin de semana y él me dice mira, qué interesante te lo confieso, no voy a dar el nombre por... eh, él me dice mira, te confieso entre nosotros nunca pude meditar un profesor de meditación con 30 años de experiencia nunca pude lograr lo que de la mano del chamanismo pude sentir. Eh, eso a mí también me dejó conmocionado, ¿no? me dejó perplejo. ¿sí? Porque viniendo de un aprendiz de meditación se entiende, ¿no? pero de un instructor de meditación con 30 años de experiencia. Yo estaba en el Tíbet. Este, estado en la India, he estado por Oriente, por casi todo el mundo, siempre investigando estas cosas. Soy bastante curioso en ese sentido. Y él llegaba a comprender que para un tipo, el 10% de los occidentales, pero el 90% no. no, se quedan en la técnica, no profundizan. Te da. ¿Te das cuenta que la meditación empezó a ocurrir cuando tú al terminar estás mejor que antes de haber empezado, por ejemplo? ¿Te das cuenta que la meditación está funcionando cuando te vas volviendo más sensible. ¿Sí? Y yo me encuentro con personas que están siempre igual. Es más, la meditación no ocurre en este tiempo. Entonces no importa si meditaste 20 minutos o dos horas, no es este tiempo. No ocurre aquí. La meditación es un acontecimiento de otra dimensión. La meditación para nosotros es conexión con el Chechpacha, con esa cantera de energía que hace que, para empezar, un indicio bien interesante, aparte de lo que mencionamos ya, es eh, que nos tornamos incansables es que ya no estás gastando tu energía. Nosotros comprobamos esto, eh, estuve varios años en Europa haciendo por la noche sanación y consultas personales, no así de sanación y por el día impartiendo seminarios. Dormía una noche sí, una noche no y no sentía ningún cansancio. Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que les comparto es lo que nos consta por experiencia directa. Ya, pero no me crean, experimentenlo y saquen sus propias conclusiones. Sí, quizá eh, estés en el 10% de los a los que sí les funciona, pero a la mayoría no le funciona. Porque el occidental está con el hemisferio izquierdo sobreestimulado. Al occidental desde la infancia le envían a la escuela. Le interrumpen la inocencia, le interrumpen a los niños el juego, que es su meditación natural. ¿Qué hace un niño al principio? Está meditando. ¿Qué hace un bebé antes de nacer? Está meditando. ¿Qué hace un bebé después de nacer? Está meditando. ¿Qué hace un niño cuando juega? Está meditando. ¿Qué hacen en la escuela? Interrumpen esa etapa meditativa natural. ¿Qué es meditación? Conexión para entrar a otro tiempo, para saborear una unicidad. Vamos a hablar, no se preocupen que es parte de este curso el profundizar en formas chamánicas de meditación que nosotros con mucho gusto les vamos compartiendo gradualmente. Hace falta cambiar de paradigma, hace falta tener bases previas. Hemos estado compartiendo un poco en otros cursos, pero el curso base es este. A partir del chamanismo uno puede ordenar de otra manera su realidad de eso se trata ¿Sí? eh, a ver por ahí está saúl preguntando antes la siguiente pregunta dice a mí la mejor meditación eh, la meditación que mejor me funciona es la de meditar la meditación caminando en el bosque dejando que los invisibles me guíen claro esa es una de las formas de meditación que nosotros Proponemos, que Raúl será este? ¿No? Me, me parece que algunos de los Raúles que han venido a los seminarios, no es excelente, pero sí, lo aprendiste en otra parte, me alegro muchísimo. Es así como, es una de las formas de meditación de los abuelos. Caminar. Por eso, tengo que caminar todavía esta situación. Así. No he caminado lo suficiente. Y se dan cuenta, bueno, aprovechando lo que Raúl dice, gracias Raúl, por recordarnos esto, la gente ya no camina. Va sentada. Se levanta, desayuna sentada, cualquier cosa sentada, se va al trabajo sentado, trabaja sentado, la mayoría, regresa a casa sentado. ¿Qué hace? Lo, lo, lo primero que hace cuando llega a casa, se sienta. Ya no camina. La meditación está muy asociada al caminar, así que les vamos a poner a caminar, hoy es su última semana, ¿sí? no les vamos a decir nada hoy, vamos a esperando a alguna otra gente que se va a integrar ya y después, eh, eh, hay que ponerlo en práctica, todo esto, la información se queda como información si no hacemos el proceso reflexionarlo, meditarlo, para que se convierta en conocimiento y luego aclimatarlo a la coyuntura existencial en la que estás ahora para que se convierta en sabiduría. Ahí ya no es cuestión de memoria, ya no puedes olvidarte. Sí, todo esto que les voy hablando ya no me lo olvido. Sí, ya, ya es parte de mí. He dado conferencias de 15 horas de duración. ¿Cómo, cómo preparas una conferencia 15, de 15 horas? Sería imposible si lo hacemos desde la cabeza. Bueno, ahí ya, Saúl salió del anonimato. Gracias, Saúl. Eh, ex, ex alumno de nuestra Escuela de Medicina de, de terapeutas. Sí. sí, claro, por supuesto. Sí, muy bien. Los recuerdo perfectamente. Gracias, Raul, por el aporte y a seguir caminando, ¿sí? Eloy, ¿quién sigue? Gregoria. Estoy mandando tu solicitud para que actives tu micrófono. Ya está. Adelante. Hola. Hola. Este... ¿Me escuchan? Sí, te escuchan y te ves bien. Bueno. Soy Gregoria Godoy de, de Uruguay. Es la primera vez que, que voy a hacer un curso de esto. Pero a mí me pareció siempre y siempre tuve en mí que había otras cosas para aprender. Este. Que no era solamente eh, como, es, como, es, como meditar o, o o, esto, o la espiritualidad, sino que habían otras cosas para aprender. Este, siempre me llamó la atención eso, en, en esto soy cero, no sé no sé nada, este, pero sí me interesa aprender. Y me encanta la naturaleza, me encanta este, tener ese contacto con ella. Este... Incluso tengo plantas acá en casa, tengo, eh, los pájaros vienen, yo les doy comida, les hablo, eh, los colibríes también vienen, le pongo el agua con azúcar y ellos vienen. Y, y entonces yo digo que es, ese mundo es maravilloso. Muy bien, gracias. Gracias, eh, Gregorio. Un saludo para ti, allá en Uruguay. Vamos a reiterarles la brevedad de la participación, así no, no se van algunas personas que se sienten, creo que, intranquilas. La gente lo quiere todo rápido, ¿no? Saben, con el primer abuelo con el que estuve, me tuvo como tres meses haciendo cualquier cosa antes de empezar a enseñar. Yo estaba desconfiando de él. Dije, este se está aprovechando. Y me hacía trabajar de todo y no me enseñaba nada. Y después, cuando ya estaba a punto de denunciar me dijo, bueno, te estaba probando. Porque la gente impaciente no llega a ninguna parte. Lo primero que, y esto es algo que me preguntó alguno de ustedes por escrito. Eh, a, pues, eh, Gloria Costa, sí. ¿cuáles son los principios de un chamán? Bueno, hay chamanes y chamanes, ¿no? También hay vendedores de humo que usan ese nombre, así que tienen que estar muy alertas. Sí, pero eh, los principios fundamentales, uno de ellos es la coherencia. Fundamental. La coherencia es la matriz donde se funda el poder interior. Vamos a hablar de esto más. Sí, la solidaridad para nosotros y la reciprocidad. Esto es lógica de reciprocitaria. No puedes recibir sin dar. Es entrar en otra. Quien no da, se endeuda. Quien se endeuda, se bloquea. Quien se bloquea pues que en paz descanse. Hasta ahí llegó. Sí, aquí la clave es más sensibilidad, una persona más sensible y por eso es muy importante el, la combinación de silencio y soledad. Me van a escuchar muchas veces decir silencio y soledad, silencio y soledad. La gente que está viviendo en pareja, de todas maneras tiene que negociar con su cónyuge para que algunas noches pase a solas. Esté sin compañía visible, por lo menos, para que los invisibles puedan trabajar en su campo energético. Esto vamos a más adelante también trabajar trabajar más. Bueno, muy bien, entonces Gregoria, bienvenida. Este, este curso te va a gustar muchísimo. Y si amas la naturaleza, pues simplemente decirte que la naturaleza también eres tú. Sí, y ellos nos escuchan, así que bienvenida. Continuamos. ¿Quién sigue? Melori? Gloria Acosta. Gloria, te estoy mandando para que actives tu audio. Y el hoy ya está contestada mi pregunta. Ah. ¿Cuál es el punto? bajo Así tu mano. Pues. Eh, ok, Lucy. Lucy iPhone. Estoy mandando usted solicitud. Sí. Oh, wow. hola, hola, todos. <risa> hola, chama. Hola a todos. Eh, más bien que una pregunta, quiero contar mi experiencia desde que estoy en el curso de bruja y. Y desde que fui a la, a la comunidad Pacha, estuve un mes por allá. Y quiero contarles un poco sobre mi cambio. Cuando yo regresé a Puerto Rico, que es donde yo vivo, eh, empecé a entrelazar todo lo que he aprendido, empecé a hacer mis meditaciones por la mañana. Eh, y como yo también trabajo en Uber, que eso es como taxi, que es prácticamente llevar personas, pues yo siempre ando conectado, ando meditando, ando reflexionando, me conecto con la música. Y desde que mezclé todo esto en mi vida, me, me volví incansable. Así como dice Chamaluza, de prácticamente uno no se cansa. Estuve tres días también trabajando en la tierra en mi casa, limpiando y próximamente pienso cultivar también. Y desde que aprendí también que, que uno aprende con la práctica, porque al principio yo lo hacía todo teoría, apuntaba todo, pero como que no, no aprendía. Y me di cuenta que cuando uno lo empieza a practicar, uno lo empieza a poner en práctica, pues ahí es que de verdad se instala como que en nuestro campo y también siento como que todo el tiempo esa conexión de estar conectado como que con el orden cósmico y es como es como literalmente nunca cansarte, por más que trabajes, por más que estés todo el día haciendo cosas, no te cansas. Y sí, esa era mi, mi experiencia. Bueno, Luis, muy bien. Un saludo para ti también allá en Puerto Rico. Ya sabes que siempre te pido que digas tu edad, ¿no? Esta vez también te pido lo mismo. Ah, 22 años es para molestar a algunas personas, ¿no? que, pero, ¿verdad? Nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde para comenzar eh, con todo esto. Así, celebro lo que nos cuentas, Luis. Bienvenido también a, a, esta, a este nuevo viaje que estamos comenzando con quienes identifiquen que lo más importante que podemos, que debemos hacer en la vida, es eh, aprender a vivir. A eso apunta este curso y aprender a vivir además eh, en el estilo que cada uno elija y usando los talentos que cada uno trae en Semilla, que hay que germinarlo y aquello que ama hacer. Eh, por ahí Verónica nos dice por chat, si este curso eh, vamos a aprender a sanarnos a nosotros mismos. Es lo primero que hay que hacer, Verónica, y para todos. Porque eh, eh, antes de sanarse, uno presenta, Inca decía, grietas en el campo energético, por donde se le va fugando la energía. Sí, esto es, eh, y trabajamos con la energía. Fundamental. Partir autosanando. ¿sí? Desde la visión que ese es el primer paso. Después de haber cambiado el paradigma. No podemos seguir hablando de enfermedades, hay que hablar de enfermos. No podemos seguir hablando de los árboles o la naturaleza como si fuera medio ambiente. No hay medio ambiente, es la madre tierra de la cual somos parte nosotros. ¿Quién sigue Eloís? Sigue Luis Pivaral. Adelante. Eh, mucho gusto a todos. Eh, saludos desde Guatemala. Eh, pues yo eh, básicamente pues quería preguntar si se habla mucho de la ascensión a la quinta dimensión. Si eso es real que se va a dar eh, eso, de alguna manera, pues, eh, en lo que vamos a, a practicar ahorita, el chamanismo nos va a ayudar. O si no, no se va a dar, ¿verdad? O sea, es algo que únicamente se menciona. Eh, únicamente eso, mucho gusto a todos. Eh, eh, un gran gusto, Chamalú, Por acá tuve la oportunidad de verte aquí en Guatemala por el año 92 eh, en el Paraninfo Universitario. Por ahí, ahí tuve el gusto de irte a ver en esa oportunidad. Mucho gusto. Y un placer estar con todos ustedes. Bueno, pues muy bien. Gracias, Luis. O sea que nos vemos cada, cada 30 años más o menos contigo. Bueno, sí. pues eh, espero que para la próxima no pasen otras tres décadas, ¿no? Mira cómo está el mundo. Eh, bueno, ustedes se van a dar cuenta. ¿Se acuerdan lo que les dije? Vamos a ordenar el mundo así occidente oriente y el mundo indígena en el mundo indígena no se usa la terminología si vamos a profundizar y como estamos empezando esto no es solo una conferencia aunque tenemos algunos invitados esto realmente es un viaje donde vamos a incluso en terminología en conceptos vamos a usar otras palabras Sí, el tema, la terminología y las explicaciones que se maneja en el ámbito de la Nueva Era, no las usamos. Yo estuve en Guatemala, en, en Tikal justamente, el 2012. ¿Se acuerdan de 2012? La gente, bueno, eh, Luis de Puerto Rico, me imagino que no, porque él tenía 10 años en esa época, ¿no? Pero el, el 2012... Eh, interpretaron que, según las profecías mayas, era el fin del mundo, ¿se acuerdan? No? Sí, nosotros, eh, había gente incluso que se estaba despidiendo y todo eso, nosotros agarramos y publicamos esa vez, mañana, esa vez publicamos todos los días pequeñas conferencias y dijimos mañana, el día 20 publicamos, era el 21, me parece, 21 de diciembre, ya no recuerdo, pero creo que sí, 21 de diciembre, había fecha, el fin del mundo, y nosotros el día 20, y todos nos decían, Chamarú, diga algo, diga algo, y bueno, dijimos entonces el 20 publicamos en, por todas las redes sociales, estábamos empezando a estar en redes sociales, dijimos bueno mañana eh, por ser el fin del mundo no vamos a publicar ninguna conferencia pero volvemos pasado mañana solamente dijimos eso y llegaron pues montones de comentarios decenas de miles de mucha gente quedaba tranquilizándose porque bueno desde que yo me acuerdo esto para luis de guatemala ahora eh, a mí ya me ha tocado pasar como media docena de fines del mundo. Así. Eh, ese es un paradigma y es un, eh, una manera de explicar las cosas de Occidente. Cuando en Occidente se agotan las religiones, a partir de los años 60, básicamente, eh, empieza a aparecer eso que después se llamó eh, New Age y autoayuda y montones de libros y todo eso eh, que fue perdiendo credibilidad, también se convirtió en un mercadillo, así medio esotérico y con todo tipo de explicaciones. Eh, también escuché decir muchas veces que ya estamos entrando a la nueva era y pues no sé si la nueva era incluye guerras, ¿no? así como las que estamos en este momento Sabiendo que ocurre en Europa y creo que necesitamos otra mirada, necesitamos otras explicaciones. Justamente el chamanismo es otra manera de ver la vida. Sí, hay muchas prácticas que vamos a hacer a distancia, sí pero vamos a hacerlo. Por ejemplo, les vamos a pedir, todavía no le estamos pidiendo, les vamos a pedir que coman con los ojos vendados. Y se van a dar cuenta de cómo pueden ver lo que están comiendo de manera extraocular, gradualmente, no poco a poco. ¿sí? Entonces, chamanismo es ver la vida de otra manera, porque ya cuando hablemos de sanación, la última parte, eh, vamos a ver que veas tu hígado. ¿Sí? Entonces, cuando decimos ver, es no solo con los ojos. Ahora eh, quiero que todos eh, desde ahora se vayan familiarizando con eso de ver es otra cosa. Vamos a ver, es como que vamos a, un abuelo me decía una vez, no es que todo está patas arriba. ¿sí? Bueno, lo vamos a poner, vamos a verlo al revés. ¿sí? Vamos a decirles, por ejemplo, la comida más importante del día es la cena. La comida menos importante es el desayuno. Incluso lo puedes eliminar, porque en la noche el cuerpo se está depurando. Y si tú empiezas con un desayuno, interfieres tu proceso de desintoxicación natural. Más trabajo para el hígado. Interferencia con todo el sistema que eh, trabaja en funciones de eliminación y desintoxicación. No hace falta. El comer tres veces al día lo inventaron. En la era industrial para que la gente pueda ir a trabajar eh, bien eh, alimentada o con alimento en el estómago, hace, hicieron una pausa para que descansa a mediodía, que vuelva a comer para que le sigamos explotando en la tarde. Por eso, ¿no? come como, desayuna como rey, come a mediodía como príncipe y cena como pobre, ¿conocen eso? ¿verdad? Que lo suelen decir es absolutamente al revés. Lo peor que puedes hacer es desayunar temprano y abundante. Estás embrutecido. Así te van a manipular fácilmente. La comida principal es la cena, pero es temprano. Y la comida introductoria, digamos, tiene que ser un desayuno tarde. Y con dos comidas al día uno puede vivir tranquilamente. Es decir, la longevidad está más asociada al comer menos que al comer más. Vamos a... Vamos a hablar también de todo eso. Sí, aunque el objetivo no apunta solo a temas de salud. Sí, a ver, vamos a ir viendo. Están llegando preguntas por escrito también. Eh, sí, por ahí hay algunos comentarios muy, muy interesantes. Eh, Respecto de la meditación, vamos a, vamos a hablar y vamos a practicar. Eh, a ver, por aquí nos preguntan. Eh, ¿Cómo es estar atento y observarse? Bueno, muy bien. Es estar presente, ¿no? Estar aquí. Estar, cuando estás, estás, ¿sí? No existe nada más. Estás en lo que estás. Es convertirse en lo que uno está haciendo. Un músico, cuando hace música, es música. Está ahí. Totalmente. Solo ahí. Sí, eh, el alerta sereno. Que después, si nos lo vamos a ir trabajando todo esto. Esta es una eh, clase introductoria para ir calentando motores para los que están en el curso. Y para darles la última oportunidad a los que están eh, invitados, indecisos, eh, pues eh, siempre me suelen preguntar eh, si esta, este curso se va a repetir más adelante. Sí. sí, sí, este curso va a quedar en su forma grabada especialmente eh, quizá una vez más lo hagamos personalmente, tal vez no, porque estamos abriendo una escuela de instructores y la idea es que los instructores se preparen para hacer estos cursos. Así que quienes eh, no tomen la oportunidad hoy van a tener más oportunidad, no se preocupen. Quizá la única diferencia sea que no voy a estar personalmente en vivo, así respondiéndoles las preguntas, ¿no? Pero lo importante no es la enseñanza, no es la persona, no es la enseñanza. Así que no se preocupen, pueden perder nomás la oportunidad y total, incluso quizá nos encontremos en otra encarnación, ¿no? O en el más allá. Eh, especialmente ahora que hay GPS cada vez más sofisticados, ¿no? Y, bueno, Patti Corona dice... Eh, ah, bueno. Muy bien. Un saludo nomás. Gracias, Pati en San Diego, California. A ver, Eloy, hay más personas que pidieron la palabra por... Micrófono o, o seguimos con escrito? Y no, nadie está levantando la mano. Ya. Bueno, muy bien. A ver. Eh, el tema era el fin del mundo. Sí, claro. Ah, sí, estaba. Gracias, Gloria. Eh, sí, les estaba contando, ¿no? Que yo llego a Guatemala y al Tical, dije, bueno, está bien, entonces, para el fin del mundo, qué mejor que. Irme ahí donde los mayas, ¿no? si ellos dijeron que el fin del mundo va a ser este año, entonces me iré a tierra de los, de los mayas ¿sí? y nos fuimos allá y fui a buscar a mis amigos, varios sacerdotes mayas que me habían antes recibido en ceremonia, en fin, y nadie sabía nada del fin del mundo. ¿Qué fin del mundo? ¿Pero quién? Ah, los eristas. No, pero eso no es maya, eso es de la nueva era. Pero están llegando muchos turistas. ¿sí? Y eso es bueno para el pueblo, así porque compran de todo. Y, bueno, en fin, nada que ver con todo eso. Nosotros somos muy críticos de todo lo que es superficial. ¿sí? Lo que les proponemos es una, un bucear en tu profundidad. Sí, así que, bueno, ya. Bueno, Nicasio, saludos a todos. Eh, los, eh, el tema de los instructores es otra escuela para los que hayan terminado este programa, porque por lo menos un año es lo mínimo que requerimos para profundizar. ¿sí? Pero primero embarquémonos en esta, en esta ruta, ¿sí? Eh, eh, Gregoria se puede poner la vela en diferentes direcciones pero hay que saber la simbología de cada dirección de algunas cositas más que les vamos a ir enseñando eh, oportunamente sí pero en principio decirles sí es muy importante yo me he encontrado en centros de meditación que están meditando por ejemplo mirando al oeste y el oeste es la dirección de la muerte, eso todos los abuelos saben. Se antiguamente a los muertos con la cabeza hacia el oeste, al poniente. Si tú estás meditando hacia el oeste, estás moviendo otro tipo de energía. Si no se puede y también durmiendo, no duerman. Si alguien tiene la almohada hacia el oeste, por favor, esta misma noche, cámbiela. Danitza nos dice, a ver. Eh, ¿Consideras que detrás de la producción de esta guerra solo están los humanos? Mm, no me gustaría tener que sospechar de los extraterrestres. Eh. Eh, tenemos buena relación con ellos, así que yo prefiero esto atribuirle al mal uso del libre albedrío de humanos que no han profundizado y que viven en función de intereses o de personalismos, a veces con un poco de humildad. Y con un poco de flexibilidad se solucionan problemas. Yo quiero pensar que esto es negligencia humana. Porque ya si nos metemos a otros niveles y una guerra no es poca cosa, pues eh, eh, no, no quisiera. Creo que el humano tiene que aprender a vivir. Tiene que recordar que la vida es cambio, que la vida es movimiento, que hace falta flexibilidad, que es necesario ceder A veces renunciar a algunas cosas y de esa manera entendernos. Nunca, casi nunca sean inflexibles. Sí, la vida es compatible con la fluidez, con la flexibilidad, con la renuncia. Sí, ustedes para estar en este, en este programa van a tener que renunciar a los sábados a esta hora en su país a hacer cosas que hacían. Hay gente que les va a decir, no, pero, es que, no. Están, pero están renunciando algo por un semestre que luego lo van a traducir en otras cosas, es una siembra, tendrá su cosecha. Pero siempre, vivir es elegir, elegir es denunciar, Crecer es ir dejando cosas atrás, imagínate. Así que yo les doy la bienvenida a los que eh, tomaron esta oportunidad. Eh, no me comprometo a, a que haya nuevas oportunidades directas así conmigo porque yo estoy hace dos años, Marta lo sabe, estoy hace ya do, más de dos años intentando retirarme y de alguna manera no puedo hacerlo, ¿no? Entonces dije, está bien, vamos a preparar instructores, ¿sí? Y creo que será la mejor manera de después yo decirles ahora con ellos, ¿sí? Bueno, eh, Eloy, creo que Marta está por ahí amenazando con su mano. Sí, Marta Frasqueri, Listo. ¿Puedes activar tu audio, Marta? ¿Ahora sí? Listo. Ya. sí. Adelante. Bueno, este es un gusto eh, estar participando de este curso de profundización. Eh, me encanta que haya uno uruguaya más así que luego al hoy le pasas mi, mi contacto a Gregoria, por favor, así hacemos uruguayismo de este curso. Y sí, eh, Chamalú nos ha amenazado muchas veces con dejar de hablar, y a lo uruguayo sé que, que no va a dejar de participar, ni va a dejar de visitarnos, por más que elija los viajes, este, y me encantó mucho, mucho, mucho lo de la diferencia de las edades, eh, me gusta que haya gente de 22 años y también de más de 70. Así que un placer estar con ustedes y nos seguimos reencontrando. Te estamos esperando, te estamos esperando, los estamos esperando por este panorama. Bueno, muy bien, gracias Marta, siempre con con ese uruguayismo crónico, ¿no? Eso ya es incurable, ¿no? Así que, bueno, muy bien. Eh, gracias. También una alegría compartir contigo otro tramo más. Con Marte hemos estado en la India, hemos estado en, en tantos lugares, ¿no? Eh, casi estuvimos en el Titicaca hace poco, pero bueno, eh, habrá otras oportunidades. A Verónica que nos pregunta de material de lectura también, también vamos a acompañar, aunque... El, lo fundamental va a ser en video, eh, pero también vamos a ir reforzando con material bibliográfico. No hay. Al nivel que queremos eh, llegar, he estado dudando mucho, pero si quieren por ahí darse una excursión bibliográfica con Castaneda, por ejemplo, puede, lo podemos ir hablando, ¿no? Lo podemos ir eh, un poquito desarmando, así es interesante, además de ser uno de los pioneros. Eh, recuerden que los chamánicos desafía cualquier sistema explicativo racional, cualquier sistema interpretativo racional. Vamos a ir más allá de lo racional, algunos lo llaman irracional, esto es arracional. ¿no? Eh, esto no es prelógico, es otra lógica en la cual el tercero está Incluido. Y es la incertidumbre. ¿sí? Eh, decirles también ya para terminar, no sé si habrá tiempo para más intervenciones. Quiero decirles que. Eh, desde nuestro shamanismo y beishama, desde nuestra escuela, le da mucha importancia al bienestar, al estar bien. Porque el cerebro funciona mejor si estás bien. ¿sí? entonces. Esto no está desconectado del día a día. Sí, la idea es que pronto puedas estar mejor y mejor y mejor así hasta llegar a un nivel de bienestar, porque con eso trabajamos. ¿no? Por otro lado, desde el chamanismo también decirles que es otra manera de ir resolviendo lo que llamamos la zona de misterio. Hay preguntas que no tienen respuestas, menos aún. Desde la parte sencilla, hay que volver más a, a lo mágico, a esa filosofía mágica que prácticamente nos habla de viajes multidimensionales, de conectarse, conectarse. Les había dicho antes, meditar es eh, conectarse. Eh, conectarse con la naturaleza, por ejemplo. Eh, mencioné el tema de la ofrenda cuando les puse el ejemplo del sanador que le pregunta al paciente ya llevaste tu ofrenda, sí. Es que cuando uno hace eso, siente algo inexplicable racionalmente. Sí, eh, también vamos a ir eh, trabajando con lugares sagrados. Eh, por ahí nos preguntan si vamos a tener un encuentro presencial. ¿Podemos, ¿Podemos planear al final para agosto? Creo que es para el norte, es verano, además. ¿no? Otra vez, un encuentro ceremonial con una iniciación chamánica ritual para quienes concluyen el curso, obviamente, eh, que podría ser en nuestros centros ceremoniales aquí en Jaraspacha, en Bolivia. Y vamos a... ya no vamos a hacer planes. Marta sabe muy bien que ahora soy muy cauteloso con eso de comprometerme en encuentros presenciales, pero si el virus lo permite así... Eh, la idea es esa. Sí, vamos a ir dejándolo así como en lista de espera, pero la idea es de que podamos tener un evento presencial. En ese caso, ya algunas personas saben que para exalumnos, para quienes hagan el programa completo, eh, ese encuentro y las enseñanzas que haya esos, ese fin de semana no tiene ningún costo, solamente su estadía en, en el asam su esta día, es decir, hospedaje, alimentación, pero el, el curso de, de fin de semana, si ¿sí? vivencial, eh, presencial, eh, no va a tener ningún costo adicional. ¿sí? Vamos a, como Es de conocimiento así, y celebración de, de esta nueva aventura educativa y de transformación, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de un conocimiento no racional, necesariamente, aunque muchas cosas las traducimos con mucha metáfora, con mucha alegoría, ¿sí? porque estamos partiendo la premisa de que la razón no alcanza para explicar la vida. ¿sí? Puede explicarla, pero amputándola, así, mutilándola en toda su magia y en todo lo que alude a la a la plenitud, al éxtasis, a los otros estados de conciencia. Y una vida así, pues sin magia, no, no tiene sentido. Por eso tanta gente se alcoholiza, se droga, se suicida, porque una vida sin sentido, eh, pues eh, carece de, de eso que le hace falta. Y lo que buscamos justamente desde lo chamánico es devolver la magia, volver a reencantar la vida y el mundo. Ese es el compromiso. En esa dirección partimos. Quienes aún no están inscritos este fin de semana tienen la oportunidad de, de hacerlo. Me imagino que hoy ya les ha hecho llegar o les va a hacer llegar la manera de, de inscribirse. También si quieren recomendarle a alguien estos días, estos próximos días son los últimos para... Subirse al barco que ya está partido. al resto. Bienvenidos a bordo. Nos encontramos el sábado. Empezarán a recibir material desde el día martes eh, en su versión grabada. Gracias. Un abrazo. Eh, gracias, Marta. Y a todos hasta el sábado a la misma hora. Un abrazo. Hasta pronto. Buen viaje interior.